Hola, buenos días. Feliz inicio de semana a todos los que están hoy día comenzando sus labores. Este día tengo un entrenamiento especial con las personas que recién han comenzado su negocio con Avon y todavía no saben realmente cómo ganar eh, aprovechando sus primeras siete campañas. Espero que le tomen mucho provecho a este video porque, eh, para que ustedes vean que sí hay mucho que ganar. Especialmente un saludo a todas las nuevas que ingresaron este a Ida Ver eh, a Patricia Flores, este, bueno, tenemos varias que han ingresado, eh, por ejemplo, Dunia Flores. Bueno, bienvenidas a todas, espero que este video les guste. Bueno, vamos a comenzar explicándoles eh, realmente cómo es que se trabaja para formar su propio equipo de ventas. Es posible que ustedes hayan oído escuchar de que inscribiendo personas uno gana comisiones y es cierto, realmente nosotros tenemos varias maneras de ganar dinero, pero ahora les voy a, a comenzar explicando lo que es la teoría para después pasar a la práctica, eh, como les digo espero de que si tienen amigas ustedes lo compartan para que ellas le tomen ventaja y formen parte de su propio equipo, cuando compartan este video no olviden poner su propio link en la parte de arriba para que esta persona si se inscriba pues forme parte de su equipo, bueno, primero que nada vamos a comenzar eh, preguntándonos a sí misma, ustedes que son nuevas, este, comencemos por, por, por, por saber por qué usted está comenzando este negocio, cuánto quiere ganar, cuándo usted quiere ganarlo y para qué lo necesitaría. En este caso yo sé que la respuesta común sería, bueno yo me inscribo en Avon para este, generar dinero, este, porque necesito pagar unos biles, esa podría ser una razón, otra podría ser porque tengo este compromisos que debo cumplir y otra razón sería optar por esta eh, carrera eh, de una manera este, más visionaria, o sea más ambiciosa, con más ganancia, es decir, estar dispuesto a, a, a invertir. ¿Qué vamos a invertir? No dinero, sino que aquí vamos a invertir el tiempo y la voluntad suya de trabajar. ahora Sería bueno saber qué usted está dispuesto a hacer para ganar estos 3,060 dólares en su siete primera campaña. Como usted puede ver, todo el mundo tenemos obligaciones y queremos ganar dinero, pero hay que saber cómo ganarlo. Ahora, primero que nada lo que usted va a hacer es conseguirse una libreta. Vamos a trabajar como que si estuviéramos en la escuela para que me entiendan mejor cómo lo vamos a ganar ok primero que nada conseguirse una libreta en esta libreta ustedes me van a hacer el favor de escribir todo el nombre de las personas que ustedes conozcan pero Pablo, María, Juana, todos los que conozcan con su número de teléfono si, si usted termina la primera hoja, que son prácticamente 20 líneas, equivale a 20 personas que conoce, pero si usted agota ese medio de, para buscar nombres, vea cuántos tienen su teléfono y saquemos esa lista también de posibles contactos. Ahora, si la lista de contactos suma 20 o 25, digamos que usted tiene 20 o 25 amigos, el paso número 2 sería pedir una referencia a cada una de las personas que usted conoce para que en lugar de 20 o 30 personas se conviertan en 60 personas que van a formar parte de la de, van a ser parte de la primera lista de personas que se van a convertir en sus posibles clientes. No significa que las 60 personas van a ser sus clientes, pero sí significa que fuera de 60, posiblemente 20 personas terminen siendo sus clientes estables. Entre más números de contactos tengamos, va a ser mejor para ustedes que puedan conseguir ventas seguras por campaña el negocio que estamos trabajando eh, para que funcione debe ser considerado como una carrera empresarial así que ustedes para que le tomen ventaja para que le tengan un poco más de sentido a lo que estamos hablando consideremos esto como una carrera empresarial que se lleva entre uno y tres años en desarrollo, así como cuando estamos en la universidad, ¿verdad? ¿Son cuántos ciclos? Son 10 ciclos, 20 ciclos, ustedes según la carrera que escojan, pero esta carrera con Avon es entre uno y tres años en desarrollo, siempre y cuando sigan los pasos que les estoy diciendo. Ahora, usted que es nueva y está ansiosa y está este, necesitada de, de, de probar, ¿verdad? Dicen que ver para creer, en este caso sería hacer para ganar. Ese sería el dicho que vamos a emplear, no ver para creer, sino que hacer para ganar. Entonces, lo, lo segundo que vamos a hacer va a ser que ustedes se van a preparar con suficiente material. Este material consiste en comprar sus libros, sacar fotocopias, crear sus propios flyers, eh, comprar sus propias tarjetas de negocio y si no quieren tarjetas de negocio, comprar un sello para que de esta manera los libros vayan presentables a la hora de que usted los entregue. Sin embargo, a todas las nuevas que prácticamente este les gusta mucho trabajar en social media les aconsejo también sacarle mucho provecho este usar el catálogo digital ahora cuando lo usemos tenemos que ser respetuosas tenemos que ser este ingeniosas para que la persona a la que le vamos a hacer llegar este link no lo vea como un acoso. Simple y sencillamente decirle, si yo, si yo tengo mucho tiempo de no hablar con una persona y, de, y yo le puedo decir, hola María, ¿cómo está? Mire, en caso que le salga eh, un, un link que le acabo de mandar, no vaya a desconfiar, eso es el libro digital que le estoy compartiendo para que vea lo que tenemos de nuevo en Avon. Entonces, nos nosotros si, si sabemos entablar una, una conversación esa persona a la que mandamos un link se puede llegar a convertir en un cliente fiel pero va a depender de la primera impresión que causemos a la hora de ofrecerle el catálogo muchos eh, yo no sé si les está pasando pero a mí me, me, me ha sucedido recientemente que hay personas que yo no conozco y solo me mandan un link en ese link muchas veces son cosas religiosas, son cosas políticas o son otras compañías, entonces no hay una relación no hay una, una eh, ni siquiera nos, eh, no, nos hemos presentado y ya me están mandando un link eso no lo podemos hacer, así que se los aconsejo porque yo que soy eh, negociante y, y estoy tratando mi negocio, no me gustaría pues, eh, pues caer en eso, verdad entonces lo mismo se los recomiendo para que ustedes le tomen mucho cuidado ahora Después de conseguir su cuaderno, después de hacer su lista y después de, eh, de hacer su, su propia cartera de clientes, van a ustedes a hacer lo siguiente. Ustedes tendrán que permanecer en contacto y muy activa con sus equipos. Esto se trata de formar equipos de venta y la manera en que se va a hacer, va a ser dinámica, creativa, divertida, pero con disciplina para que ustedes vean los resultados. Ahora, ser responsable. Si vamos a comenzar a formar, un equipo de ventas tenemos que ser responsables en tener lista la papelería de entrenamiento hacer entrenamientos virtuales o entrenamientos locales ¿por qué les digo esto? muchas cometemos el error, inscribimos una persona y realmente les decimos entre a Avon U que ahí están todos los entrenamientos, muchas veces olvidamos que las personas que se han inscrito tienen muy poco conocimiento de cómo utilizar realmente la tienda o la cuenta de Avon como para decirles entre haga clic y ahí usted lo va a entender, no, no haga eso realmente hay mucho potencial eh, de las personas que nosotros estamos inscribiendo y pero por falta de inform información falta de motivación muchas veces se quedan en el camino y pudiera ser esa persona que estamos buscando así que ustedes si están viendo como les digo este vídeo piénsenlo estas son varias de las responsabilidades a las que uno las que uno adquiere cuando uno está formando un equipo ahora cuando ya, te, ya decidimos, ya olvidamos, eh, ya pusimos a un lado, ya nos olvidamos de todo el estrés que pudiéramos tener, muchas veces este, nosotros pensamos que no somos capaces de hacerlo y nosotros nos enfocamos, ay, pero nadie me va a comprar, ay, ¿y a quién le voy a decir? Y bueno, las que ya me compraron ya no me compran y entonces ahora ¿cómo voy a hacer? Bueno. Por esa razón, al principio les mencioné una libreta donde se van a anotar todos los contactos que se van adquiriendo. Ahora, otra parte más importante antes de pasar cómo usted va a ganar el dinero va a ser que si usted va a comenzar a formar su equipo, por favor me le saca o crea a su propia conveniencia una, eh, una hoja de contacto que le va a dejar a la persona que se inscribió o se la va a mandar por correo para que ella sepa cuál va a ser su número de cuenta cuál es el teléfono de la compañía, cuál es el teléfono de liderazgo, porque muchas veces nosotros, eh, alguien se inscribió y lo dejamos pasar y no le damos ningún documento. Así que eh, este es un ejemplo del que yo he creado, aquí ustedes van a ver lo que es este servicio al cliente en inglés y en español, eh, tenemos el número del distrito o el área que pertenece, este, el número de teléfono de nosotros como líderes, ¿verdad? Eh, ¿Cuál va a ser su link? Aquí se les va a notar cuál va a ser su link, eh, su código de referencia y eh, sobre todo cuál sería su tienda en línea. Estos datos se le deben dejar eh, a la persona que se va a inscribir en el momento porque como vuelvo y les digo, muchas veces las inscribimos y las dejamos y no las volvemos a ver, significa que algún apoyo deberán tener para ellas reforzar cualquier duda o cualquier esta inquietud que tengan, ¿verdad?, en cuanto a su negocio, como faltantes, como producto quebrado, como una devolución. Todo eso es bien importante dejarles a la representante nueva puntos de contacto. Así que ustedes, a las que ya se los di, este... Comiencen a sacar copias y en caso van a empezar a formar sus propios equipos, porque esto sí, para mí sí es obligación dejarle un documento a una persona que se acaba de inscribir para que ella misma vaya viendo cuando, eh, cuando tenga un, una necesidad, ¿verdad? Ahora, otra cosa que les recomiendo tener a ustedes que van a formar su propio equipo es el calendario de órdenes. Este no le debe faltar a ninguna líder porque resulta de que si nosotras no le dejamos un, un calendario a seguir a la persona, este, no va a saber cuándo se va la orden, no va a saber cuándo se le vencen sus primeras campañas, no va a saber absolutamente cuándo podría llegar a perder esas grandes ofertas que pues en este caso si es que se inscribió para uso propio. Eh, pues no le va a tomar mucho interés, pero si se inscribió para generar un ingreso, sí le corresponde tener un calendario para que de esta manera ella pueda eh, informarle a su equipo cuándo se van las órdenes y sobre todo si no les quieres estar llamando, entonces igual imprima su, su calendario y se los manda por correo a las representantes para que ellas estén eh, sabidas cuándo se va la orden y ya desde nuestro punto de vista como líderes, de solamente enviarles un recordatorio en general, bueno, ahora vamos a entrar en materia, eso fue en cuanto a la teoría de lo que yo quiero que ustedes sepan cuáles van a ser sus responsabilidades al formar un equipo no puede formarse un equipo sin saber cuáles son mis obligaciones y responsabilidades así que bueno, vamos a ver entonces si hay alguna pregunta chicas lo pueden comentar, si hay algún comentario que le ayude a otra representante no duden en compartirlo porque estamos para aprender entre todas Bueno, este proyecto se llama este, Gana Dinero 3.060 dólares entre las primeras 7 campañas Posiblemente ustedes se están preguntando cómo se los van a ganar Atención a todas las nuevas porque esto es para ustedes, ustedes son las que llevan más de ganar en este momento porque este hay superbonos bonos de motivación y de crecimiento y de formación de sus equipos en caso que su líder no se los haya comentado pues tómele ventaja a este video para que usted vea bueno primero que nada usted que va a comenzar a formar su propio equipo quiero que sepa que usted va a ganar 50 dólares por cada inscripción exitosa cuando les estoy hablando de inscripciones exitosas significa que la persona se inscribió y se activó con su primera orden. ¿Cuál es la orden exitosa? El mínimo son 150 a precio catálogo verdad, ahora usted se preguntará este, cómo voy a lograr que esta persona venda eh, la buena noticia para todas ustedes es que nosotras las hispanas somos tremendas vendedoras y realmente es lo que nos gusta, es lo que vendemos Este casi siempre eh, todas las nuevas no venden menos de 200 dólares esto es el caso de Patricia Flores, una, una representante que recién se activó su orden fue arriba de los 300 dólares en su primer pedido, esto significa de que cuando uno quiere, uno puede chicas, así que ahora voy a decirles los, los pasos que vamos a necesitar para usted comenzar a ganar Bueno, ahorita suponiendo que usted comenzó en campaña 18 y su primera orden fue campaña 19, mucho ojo, sus siete primeras campañas comienzan a correr desde el momento en que usted se inscribió Okay. ¿Por qué me, me, me, me preguntaría usted? Bueno, realmente se inscribe y hay un calendario de órdenes a, a, a cubrir para que usted comience a ganar sus primeras siete campañas. Significa que usted tendrá que seguir el plan de ventas que se le, que se le explicó por aumento de 50 dólares en cada campaña es decir si su primera orden fue de 150 la segunda deberá ser de 200 la tercera deberá ser de 250 y así sucesivamente hasta que usted logre llegar a establecerse como una representante eh, de ventas alrededor de los 500 dólares cada quincena ¿Por qué pudiera hacer esto? Bueno, simple y sencillamente es porque si usted comenzó ganando el 40%, nunca más va a querer ganar menos del 40%, ¿verdad? Entonces, para eso, también les recomiendo a ustedes imprimir, ¿verdad?, en el caso que ustedes puedan hacerlo, eh, lo que es la tabla de ganancias, que eso está también en su cuenta de Avon, donde ustedes van a poder ver que pasando las, las, pasando las siete campañas, primeras campañas, ustedes comienzan a ganar en base a su tamaño de venta, significa que en una orden de 150 a 300, ya esto se convierte en un 30%, para evitar esto es que vamos a trabajar de la manera en que les estoy explicando, primeramente establecerse usted como representante nueva en un ciclo de ventas por aumento de ventas cada campaña primera orden 150 segunda 200 tercera 250 hasta llegar a los 500 si usted logra llegar siempre a los 500 dólares eh, de venta a precio catálogo todo el tiempo tendrá su 40% todo el tiempo tendrá fijo lo que es 200 dólares de ganancia para usted eso en cuanto a la venta ahora nosotros eh, trabajamos de dos maneras como ustedes lo saben Trabajamos en venta y trabajamos también convirtiéndolo en el área de liderazgo. Así que este, nosotros este, vamos a trabajar eh, ordenadamente para que ustedes puedan tomarle muchísima ventaja. Ahora cuando decidimos y ya estamos listos para comenzar perfecto suponiendo que ya usted tiene flyers tiene libros tiene su libreta ahora vamos a comenzar a buscar las personas que van a formar parte de su propio equipo de ventas ¿Qué les parece bueno vamos a tomar en cuenta que si ustedes son activos en social media esa va a ser una manera en que les va a ayudar y ya les voy a explicar más adelante por qué pero ahorita vamos a trabajar de la siguiente manera si sí, alrededor de donde ustedes viven hay tiendas latinas, si sí, alrededor de donde ustedes viven hay Londres, hay salones de belleza, este, hay, hay, bueno, diferentes negocios donde nosotros los latinos frecuentamos. No necesariamente tiene que ser un negocio entre latinos, pero es donde usted comience a sentirse cómoda hablando con las personas. Entonces, prepararse con sus eh, muestras para poder entablar una conversación. Si no tenemos este material, difícilmente vamos a poder atraer las personas que vengan a la mesa que tenemos o a donde estamos para que ellas pues reciban información. Cuando usted ya está listo con este material vamos a trabajar y hay dos maneras. Una, que nos juntemos y vayamos y hagamos eventos públicos en la calle donde eh, repartamos muestras y agarremos contactos. Número dos sería tocar puertas, vamos ofreciendo la oportunidad. Número tres, pudiera ser este hablarle por teléfono a los nombres que ya tenemos anotados el número cuatro sería eh, aprovechar los eventos locales que tenemos en nuestras comunidades esa pudiera ser otra manera de crear un impacto y hacer crecer más rápido este negocio ahora ¿Cuántas personas es necesario para que usted gane esta cantidad? Pudiera estarse preguntando, eh, el mínimo requerido de lo cual yo les estoy hablando es un mínimo de personas de 12 personas que deberán ser inscritas en el lapso de 7 campañas, eso equivale a prácticamente 12 semanas de trabajo, así que vayan anotando esos datos porque eh, son 12 semanas donde usted realmente va a comprobar este negocio. ahora eso no se va a terminar ahí, simple y sencillamente es que estas 12 semanas usted deberá estar activa por lo menos dos o tres días por la semana eh, saliendo usted con alguien más en caso que no tenga nadie para salir pues juntémonos y salgamos en caso que estemos lejos y por la distancia no nos podamos juntar, lo que se puede comenzar a hacer es eh, salir en el vecindario con sus niños con su esposo, ir al parque con los niños, llevarse sus, sus catálogos y entablar conversación con las personas, eh, bueno realmente la forma de promover de la cual les estoy hablando es de la forma tradicional que viene de hace mucho tiempo pero que se puede mejorar combinándola con el área digital que actualmente todo el mundo está usando como por ejemplo eh, este usted usa whatsapp puede tomarle foto a, a, a alguna oferta y mandárselo a sus amigos este hacer un contacto verdad con, con cualquier otra persona a través del facebook a través de instagram o twitter realmente hay muchas otras maneras de poderse comunicar con personas que no vivan cerca preguntas serían puedo escribir a alguien que vive en otro estado sí Podemos inscribir a nivel nacional y eso va a ser un punto a su favor. Si usted tiene personas que vivan en Nueva York, en Miami, en California, que quieran ser inscritos, ustedes son... Eh, representantes a nivel nacional y pueden reclutar a nivel nacional, este con excepción de Puerto Rico y Canadá, que ustedes saben que no nos corresponde, porque eh, ya Puerto Rico pertenece a otro branch, pero este, también ellos emplean la misma forma de trabajar como nosotros, de la forma tradicional, combinado con lo digital. Ahora, este curiosamente ustedes van a encontrarse con personas que puedan opinar que es mentira, que no se gana o que esto este, es un spam, lo que le llaman. Y para prueba, fíjense que el día de ayer yo publiqué este que iba a explicar cómo ganarlo este y hubieron dos comentarios muy negativos. Uno dijo que eran, éramos producto de baja calidad y el otro dijo que era, product, que, que, que era mentira, ¿verdad? Entonces eh, me causó risa porque realmente cuando uno publica un anuncio de... En ese, en ese momento te, dije, yo voy a evaluar cómo lo publiqué, y yo di, yo dije, aprende a ganar dos, dos mil y tanto de fracción este en, en siete campañas. Bueno, la cantidad hoy día varía porque le estoy eh, sumando bonos que todavía, eh, que se pueden ganar haciendo lo que le digo, con 12 personas. Bueno, eh, pero eso es para que le digo, no se desmotiven, realmente esto es así, muchas personas, aunque sea en español, no entienden lo que estamos diciendo, pero este, por eso es necesario eh, estar, estar seguros de lo que vendemos y cómo lo ofrecemos para que esas personas estén ahí con ustedes. Ahora, suponiendo que usted de las personas como yo y activas y todo, que usted quiere ganar ese dinero, este, bueno... Como les digo, vamos a enfocarnos en sus primeras 12 personas. ¿Por qué 12 personas? Porque el programa dice con el mínimo de tres personas, pero esa es la fórmula. Pero no significa que sea el, el, el número de personas mínimo o limitado que usted debe buscar porque resulta que las tres personas que inscribió no van a estar activas todas las campañas pues se puede enfermar pueda que no tuvo venta o muchas otras cosas pueden suceder por esa razón es permanecer activo la compañía le ofrece a usted pagarle 50 dólares como le digo por cada persona y si usted suma y, y vamos haciendo números así como se los voy eh, explicando tomen papel y lápiz porque en en 12 personas son $600 dólares que ustedes pueden ganar por comenzar a formar su equipo. Requisitos para que usted gane este dinero, estar pendiente de que esa persona haga su primer pedido de $150. La, la señora no hizo $150, usted no gana $50 dólares. Pero ¿sabe qué? tiene una segunda oportunidad, si la persona en su primera campaña no hizo 150, tiene la oportunidad que en la segunda orden haga 150 y usted gane esos 50 dólares por haberla inscrito así que no se le despegue a esa persona eh, en el sentido de entrenarle, sugerirle para que ella se active ahora, imagínense ustedes, con las primeras cinco personas eh, que ustedes tengan, ustedes pueden llegar a ganarse sus primeros 500 dólares yo les estoy hablando de eh, 600 dólares por inscripción de personas porque son 12 personas no significa que todas van a entrar a la, al mismo momento no significa que todas van a ordenar al mismo momento así que mucho ojo con eso porque este programa se va a llevar a cabo y se va a hacer realidad si usted se lo aprende bien los tiempos para cada persona y se lo y, y va a ser exitosa si sabemos ser constantes pero también con la disciplina de tomar este negocio como algo serio como que fuera un trabajo regular si usted lo considera así y lo aprende así usted va a tener mucho éxito de lo contrario los éxitos serán reflejados de una manera más despacio y ahí es donde la persona comienza a desesperarse y ahí es donde la persona comienza a dudar si el negocio funciona o no funciona este programa del que Estoy hablando, son 12 campañas, 12 campañas que se deben estructurar en un calendario, ¿verdad? Que se deben escribir en un calendario donde ustedes recuerden qué van a hacer cada día hoy toca ir a promocionar, mañana toca hacer llamada, pasado mañana tengo entrenamiento, eh, el jueves tengo eh, que volver a salir, realmente todo esto es en base a una disciplina de trabajo, por ejemplo, si usted tiene una o dos personas, ¿qué corresponde hacer? Usted como líder, como un líder potencial en desarrollo, las tiene que invitar a salir con usted para este, que ella comience a practicar sus mejores estrategias de venta o estrategias de inscripción ahora supongo que usted no tiene tiempo de salir pero la representante que inscribió sí si tiene eh, tiempo de salir ella puede hacerlo ella puede formar su propio equipo porque desde el momento en que están debajo de usted no significa que harán lo mismo que va a hacer usted ellas tienen libertad de duplicarse o triplicarse más rápido que usted ellas tienen la posibilidad de ganar mucho más rápido que usted, porque entre más activo un grupo es, usted como líder deberá ser mucho más proactivo, porque eh, cuando somos pasivas y si el grupo es activo, este, realmente se desmotiva. Tenemos que estar al mismo nivel de trabajo. Eh, si yo soy despacio para trabajar, debo acomodarme a como mi representante es para trabajar. No podemos asumir que van a comportarse de la misma manera que yo lo voy a hacer. Ahora, eso en la primera semana... Como les digo... Deberá usted establecerse un programa de, de, de, de reclutamiento y de promoción Digamos el lunes tiene que salir dos horas a trabajar En el sentido de a promover Supongo que usted no tiene tiempo de salir a promover sol, Dedicada solamente a Avon, perfecto Pero tuvo que ir al médico, tuvo que ir al mercado Tuvo que ir a la farmacia o tuvo que ir a hacer otro mandado Significa que usted deberá aprovechar cada salida Llevarse dos o tres catálogos y establecer contactos en esa salida para usted cubrir la actividad que le correspondía hacer el lunes. El día martes, si usted eh, ya tiene una persona inscrita, ponerse de acuerdo con la persona que se inscribió para darle entrenamiento, para darle seguimiento y para sugerirle formas nuevas de trabajo. Ahora, si la representante no quiere, tampoco la podemos obligar. La obligación es nuestra de enseñarle y, la, y, y el deber de ella será aceptarlo para poderlo desarrollar, como les digo no es obligatorio, ahora el día miércoles volver a la misma rutina salir dos horas a, a, a, a promover y reclutar verdad entonces ahí se pueden hacer actividades diferentes, es posible que a usted le guste poner una mesa en un lugar pero hay que variar las actividades podemos tocar puertas, podemos ir a centros comerciales, podemos visitar los negocios locales o incluso podemos dedicarnos a llamar o a contactar las personas que tenemos ya eh, como como contactos directos a través del facebook a través del whatsapp o otro medio verdad ahora jueves y viernes ustedes me preguntarán pero no tengo nada que hacer bueno si sí tiene mucho que hacer porque en este caso sería establecer una estrategia de promoción si usted no tiene a nadie que vaya con usted invite a su hermana invite a su tía invite a su vecina pero la cosa es que usted le dé movimiento ahora suponga que tiene cinco personas con estas cinco personas usted ganó cuánto 250 porque ya se le activaron ahora usted deberá estar pero muy activa y muy pendiente de la primera orden de esta persona para ganar número 2 les he pedido 12 personas por qué 12 personas porque es mejor llevarlas de, del nivel de de su primer nivel de embajadora a una embajadora plata y que usted esté feliz con su negocio. Son mil dólares los que se va a ganar, entonces esa debe ser su motivación. Eh, ¿Para qué los va a necesitar? Para comprar regalos de Navidad, para viajar a, a, a mi país, o para dárselos a mi mamá, o para cualquier otro tipo de actividades que usted quieran hacer. El dinero es cash, no es producto que nos dan, es Cash. Así que si yo fuera ustedes y estuviera nueva en este negocio, deberían tomar la consideración de no se les está pidiendo una venta inventada, no se les está pidiendo que acumulen producto, no se les está aconsejando jamás de la vida inventarse una orden para que se queden ustedes atoradas con el producto. Se les está aconsejando trabajar con los diferentes catálogos que tenemos tenemos catálogo regular, catálogo de liquidación de productos, tenemos catálogo de ofertas especiales ahora, estos tres catálogos son su herramienta, pero hay que invertir para poderlos tener, así que muchas representantes no les gusta comprar lo que son el material, pero es muy importante para que usted lo logre aprovechar y pueda llegar, ahora, si usted considera o tiene duda de lo que yo le estoy diciendo, cuando entren a su página de Avon, a su cuenta de Avon, vayan a la sección eh, de ventas y ganancias y verán el plan de compensación. Cuando ustedes lo vean, traten de imprimirlo, peguenlo cerca de su computadora o, o, o, o háganlo en miniatura y cárguenlo con ustedes, porque es de mantenernos enfocadas para que ustedes logren ganar ese dinero cuando yo les hablaba de que son tres mil dólares en sus primeros siete pedidos es porque son realizables y ya les voy a decir por qué cuando usted termina las 7 primeras campañas y logró inscribir al menos 3 personas la compañía le envía a usted 200 dólares cash por haber terminado sus 7 campañas sin haber perdido ninguna pero usted habrá ganado 50 dólares por haber inscrito tres personas, o sea, son 150. Usted estaría terminando con 350. Ahora, si usted me hizo caso y en vez de tres, usted inscribió cinco. 5 personas, entonces 5 personas multiplicadas por 50 dólares son 250, más los 200 de, de, de haber terminado las 7 campañas, entonces imagínense son esos 500 dólares, y aparte de eso, si usted me hizo caso todavía y logró llegar a sus 12 personas inscritas, entonces usted estaría ganando 500, perdón, 600 dólares por haber inscrito a las primeras 12 personas para su equipo, 500 dólares por haber llegado a su primer nivel como una embajadora, 750 por haber eh, llegado eh, con, con seis personas activas a, a su siguiente nivel, de, serían 750 adicionales, ¿verdad? Y, y así usted estaría llegando a ganarse también muchos más bonos, dependiendo la actividad, dependiendo la producción, dependiendo de usted. Como les digo, hay mucho, hay mucho que pueden ganar, todo está por escrito, ¿verdad? si ustedes le prestan atención a esta línea, esos son todos los bonos que ustedes pueden ganar ¿verdad? y también hay bonos por desarrollo si yo fuera ustedes y estuviera nueva este, le tomaría mucha ventaja porque ustedes pueden ser el testimonio para su propio equipo, que usted siendo nueva se lo ganó, y así motivar a otras personas, ¿verdad? Ahora, son 12, 12 semanas de trabajo, la que esté dispuesta a hacerlo, vamos a estar hablando, la que esté dispuesta a invertir, este, pues vamos a, a trabajarlo, pero no se trata de invertir en producto, así que no lo vayan a entender así, se trata de este invertir en material de trabajo, en productos producto que le pueda ayudar a usted como por ejemplo tarjetas de negocio puede ser este eh, algo que le ayude a usted para impulsar más las ventas realmente a eso se trata la inversión usted cuando se inscribe invierte sus primeros 30 dólares esos 30 dólares se los están reembolsando con productos que usted puede mostrar y vender y de esa manera recuperar esa primera inversión ahora ustedes, en este caso si tienen preguntas, si ustedes quieren este, saber eh, realmente cuáles son este, los reglamentos y cuáles son eh, todos los otros detalles, nos podemos juntar para hacer un plan de trabajo con fechas eh, y días de trabajo, pero sobre todo con resultados, eh, Miriam el bono al que me refiero de 200 dólares, es el bono de Kickstarter, todavía no lo han quitado según yo tengo entendido así que todas las nuevas se lo pueden Ganar con sus primeras siete campañas y las tres personas inscritas este abajo de ustedes, verdad. Entonces, así que ese bono creo todavía está disponible. Por eso se los estoy mencionando y por eso forma parte de los tres mil dólares que usted se puede ganar en 12 campañas. Así que mucho ojo a todas las nuevas, porque ahorita ustedes tienen que tomarle mucha ventaja. La compañía está invirtiendo mucho dinero en las nuevas y saben por qué, porque eh, necesitamos que ustedes ganen para que ustedes sigan entrenando a las que siguen porque así si usted ganó otra persona será la va a seguir y querrá hacer lo mismo que usted podemos organizarnos en 12, en 12 semanas 12 semanas de desarrollo 12 semanas que le garanticen el que usted gane este, eso, ese dinero, como le digo usted puede destinarlo para lo que usted quiera una remodelación de algo, el pago de un carro, el pago de un bill realmente hay mucho que aprovechar para ganarse ese dinero ahora, usted me diría, pero tal vez no es lo que usted esperaba escuchar cuando yo les hablo a ustedes de que son para ganarse es porque se debe trabajar y de la manera en que se va a ganar es organizándose para que usted vea que este programa sí cubre lo que usted está buscando ahora otra parte de esos tres mil dólares que usted se piensa ganar es en base a sus ventas personales porque todo va combinado cuando usted lleva una disciplina de ascenso de ventas de 50 en 50 y logra llegar a establecerse como una vendedora de, de 500 dólares, usted misma está estableciendo cuánto va a ganar, ahora usted deberá sumar los bonos de los cuales yo les estoy hablando, usted deberá sumar sus ganancias quincenales y usted deberá sumar las personas activas exitosas que van entrando a su a su organización. Ustedes serán las dueñas de su negocio, ustedes serán las que van a determinar qué tan activo qué tan productivo ese equipo vaya a ser. Así que, como les digo, eh, hay, mucho, hay mucho que cubrir, hay mucho que trabajar, pero sobre todo, eh, usted como líder debe ser responsable de asumir en todo momento de que el grupo dependerá, de usted en el sentido de usted debe ser activa debe ser ingeniosa debe ser creativa Debe ser asumir la responsabilidad de enseñar, de compartir, ¿verdad? Ahora, ya si ellos no quieren seguirlo, pues ya queden ellos, pero usted como líder deberá prepararse con todo lo que les estoy mencionando para tener un negocio exitoso. Así que la responsabilidad comienza desde el momento en que aceptamos construir un, un grupo. Así que si una persona tiene abajo de usted, usted es responsable del éxito de esa persona en el sentido de saberle compartir y orientar cómo puede ganar, usted es responsable de prepararse, cuánto es lo que usted gana cada quincena para poderlo explicar a otras personas, hay, mucho, hay mucha responsabilidad, hay, pero hay mucho que ganar chicas, así que yo las invito formalmente a que desarrollemos sus equipos, a que le saquemos provecho a lo que ustedes están haciendo, porque si usted, como le digo, es visionaria, y tiene un, uh, una meta que cumplir Esos mil dólares de los cuales yo les estoy hablando en este video Van a poder, poder ser la base O podrán cubrir el proyecto que ustedes quieran Así que todo dependerá del esfuerzo personal Que cada quien le ponga Así que eso es lo que le tengo para hoy Este lunes, eh, no está difícil ganarlo Y para hacerse las de emoción chicas este Aida, Patti. Este a Dunia, si me están viendo, eh, busquen el catálogo de la campaña 20 este, porque y, y busquen los perfumes que están desde la página 73 hasta la página 77. Son un total de 13 fragancias que van a ser suyas al aceptar el reto de, de inscribir sus primeras 12 personas. Así que ese incentivo es mío, no es de Avon. Así que una fragancia por cada persona que ustedes incluyan para su equipo. Sumen cuánto dinero es y eso es el premio de ustedes. Así que espero que este, este video les haya servido. Y si tienen preguntas me contacten. Este, y a todas las demás que no son de mi equipo, trabajenlo, trabajenlo mucho porque si hay mucho que ganar, eh, si, si su líder no las ha contactado, búsquenla, pregúntenle, exíjanle, porque uno como líder estamos aquí para desarrollarlas a todas ustedes, pero muchas veces dependemos de que ustedes quieran trabajarlo, así que si tienen, eh, si son tímidas y no le quieren llamar a su líder, pues mándenle un mensaje y díganle, yo necesito trabajar el, el, el, el proyecto de liderazgo, enséñeme. Este, si en caso su líder no le hace caso pues igual busque el líder que está arriba de ella y si ya pues de esa ya no le hace caso no se preocupe, usted tiene todo lo que necesita para triunfar en su página de, en su cuenta de Avon en los entrenamientos pero también aquí estamos nosotros a nivel nacional apoyándolos, así que si su líder no está, pues aquí estamos nosotros eso sí si lo van a trabajar sean conscientes que va a depender del esfuerzo de ustedes no se va vale a echarle la culpa a nadie si su, si, su, eh, si su grupo va a ser exitoso es porque usted quiere que sea exitoso, es porque usted lo va a trabajar, es porque usted le va a sugerir y es porque usted le va a saber compartir todo lo que les vamos enseñando así que que tengan una buena semana todas, este, que recluten mucho, que vendan mucho y a todas las nuevas trabajémoslo porque hay mucho para ganar este, y, no es din y no es producto lo que les van a mandar, es dinero en efectivo lo que van a ganar para que lo usen a lo que ustedes quieran. Así que gracias por conectarse y feliz semana para todos y éxitos para todos.